Los actores de APT que acechan a las empresas en busca de secretos son muy temidos pero son solo una parte del panorama real. No todos los ataques dirigidos son APT. A menudo los atacantes usan las herramientas más sencillas y baratas disponibles que aprovechan los errores y descuidos humanos para penetrar en el sistema de IT de su víctima. Estos ataques dirigidos están mucho más extendidos que los llamados ataques avanzados y suelen tener mucho más éxito. Teniendo en cuenta este hecho y las tendencias de IT actuales, ¿a qué tipo de desarrollo de amenazas deberían prestar más atención las empresas? La explotación de las brechas de visibilidad provocadas por la cada vez mayor complejidad operativa de los sistemas de IT modernos. Más cibermercenarios que ofrecen acceso como servicio a su organización al mejor postor. Complicadas cadenas de ataque contra sus proveedores, distribuidores y usuarios privados como puntos de entrada a su sistema. Tácticas invisibles como aprovechamiento de puntos débiles humanos, herramientas como certificados robados o software publicitario. Los ataques rentables se centran en un minucioso proceso de preparación. En Kaspersky Lab comprendemos la situación mejor que nadie. La exhaustividad de nuestra investigación de APT es conocida en todo el mundo y nuestros informes constituyen una lectura fundamental. Pero, ¿qué pasa si informamos públicamente de cada ataque dirigido que detectamos? Sencillamente, son demasiados. No lo dude, ahora mismo su empresa podría ser víctima de atacantes que leen sus secretos y tratan de obtener cualquier información que puedan vender a terceros. Para contrarrestar un ataque dirigido, necesita otro proceso continuo, una estrategia de seguridad de IT adaptable con cuatro elementos fundamentales, prevención, detección, respuesta y predicción. En Kaspersky Lab somos expertos en la lucha contra los ataques dirigidos. De hecho, tenemos la solución de detección de ataques dirigidos más importante y eficaz del mundo. En esto hemos trabajado durante años y ahora es el momento de concentrar nuestra tecnología de eficacia probada en una solución independiente para nuestros clientes. Con nuestra experiencia y la ayuda de nuestros servicios expertos, únase a Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform, la base de un sistema de gestión de amenazas totalmente exhaustivo.